Palmera datilera Poenis datilífera, de nombre común palma o palmera, datilera, datilero, palma común, fénix o támara, es una palmera cuyo fruto comestible es el dátil, probablemente oriunda del sureste de Asia. Esta especie es una de las más notables del género, Poenis, que cuenta con otras 15 distribuidas desde Canarias, pasando por el norte de África y el sur de Asia hasta el extremo oriente. Es una palmera dioica de tronco único, a menudo con brotes en su base, de hasta de 30 metros de altura y 20 a 50 centímetros de diámetro, cubierto con los restos de las hojas viejas. Hojas pinnadas espinosas de 1.5 hasta 5 metros de longitud, con foliolos de 10 a 80 centímetros de longitud, de color blauco. Inflorescencias erectas muy ramificadas emergiendo de unas espatas bivalvas de color pardo entre las hojas, las hembras volviéndose péndulas en la fructificación. flores brateadas con tres cépalos y tres pétalos, las masculinas de color crema y con seis estambres, y las femeninas verde amarillentas con gineceo tricarpelar de, de estimas retorcido hasta el exterior. Los frutos. Que son bayas con aspectos de drupas, son oblongo-ovoides de 3 a 9 centímetros de longitud de color naranja, con esocarpio liso, esocarpo carnoso y endocarpo membranáceo, pasando a rojo-castaño al madurar. Las semillas son sus subcilíndricas rugosas, de 2 a 3 centímetros por 0.5 a 1 centímetro con un surco lateral en el espipermo petro que encierra un endospermo homogéneo no ruminado. Para mejorar el tamaño y la calidad del fruto se practica el aclareo tanto de las frutos como los racimos. Se realiza eliminando más o menos la mitad de la cantidad total de varas o ramas de la espada durante la polinización. La cantidad de aclareo necesario para obtener los mejores resultados depende tanto de la variedad como de las condiciones climáticas. En el caso de la variedad degler Nord, el aclareo se realiza dejando entre 25 y 35 dátiles por vara y más o menos 40 varas por el racimo. Los racimos de frutas se cosechan desde el suelo con escaleras cortas hasta que las palmeras tienen de 10 a 15 años y de ahí en adelante con escaleras o plataformas adheridas permanentemente a los troncos. Se cosecha en una pequeña cantidad de dátiles en la etapa calai, madurez parcial que son amarillos o rojos dependiendo del cultivar, pero hay muchos consumidores quienes los consideran astringentes, alto contenido de taninos. La mayoría de los dátiles se cosechan en las etapas de madurez completa, fruta y tamar las es que tienen mayores contenidos de azúcares, una menor humedad, un mejor contenido de taninos, son más blandas que en la etapa calai. Las plantas producidas por semillas producen igual cantidad de palmas masculinas y femeninas, de las cuales solo las últimas son valiosas desde el punto de vista productivo. Con las hojas maduras también se hacen esteras, pantallas canastas y abanicos. Las hojas procesadas se pueden utilizar para tableros aislantes. Los peciolos de hojas secas son una fuente de pulpa de celulosa que se utiliza para bastones, escobas, flotadores de pesca y combustible. Las vainas de las hojas son muy apreciadas por su aroma y la fibra de ellos también se utiliza para la cuerda de la gruesa y grandes sombreros. Las hojas también se utilizan como un lulap en la fiesta judía de Sukkot. La madera se utiliza para postes y vigas de chozas, es más ligero que el del coco y no muy duradero. También se utiliza para la construcción, tales como puentes y acueductos y parte de las gabarras. Los restos de madera se quema como combustible. Uso culinario: las hojas de jóvenes se cocinan y se comen como un vegetal, tal como la yema terminal o el corazón, aunque su extracción mata a la palma. Las semillas molidas se mezclan con harina para hacer un pan en tiempos de escasez. Las flores de la palmera datilera también son comestibles. Tradicionalmente las flores femeninas son más disponibles para la venta y con un peso de 300-400 gramos. Los botones de las flores se utilizan en ensalada o base con pescado seco para hacer un condimento para el pan. Los dátiles se utilizan maduros, secos y en conserva. Contienen gran cantidad de nutrientes esenciales, minerales y oligoelementos. Las variedades de comerciales de palmera datilera se propagan por medio de hijuelos. La palmera datilera es una de las pocas que se cultivan extensamente por sus frutos que producen hijuelos y que por tanto se pueden propagar como clones. La separación de los hijuelos de la planta madre se debe realizar con sumo cuidado. El suelo que se encuentra alrededor de la palmera se debe regar bien varios días antes de la separación para asegurarse de que buena parte de la tierra que rodea a las raíces queda adherida a ellas. Si los hijuelos no se necesitan como material de propagación debe eliminarse. Se utiliza comercialmente para el aprovechamiento de sus frutos. También se usa como ornamental en zonas cálidas costeras como elemento aislado, en hileras o grupos formando palmerales. En España las hojas de esta palmera, llamadas palmas, se utilizan en la celebración del Domingo de Ramos. En África del Norte las hojas se utilizan comúnmente para la fabricación de cabañas. La palmera atilera, muy importante desde la antigüedad, era considerada por los egipcios símbolo de la fertilidad. Los cartagineses la estampan en su moneda y monumentos y los griegos romanos la utilizaron como ornamento para las celebraciones triunfales. En la tradición cristiana, las hojas representan la paz y recuerdan la entrada de Jesucristo en Jerusalén. En la zona de Elche, España, sus hojas se aprovechan especialmente para recordar este acontecimiento el Domingo de Ramos. Sus hojas llamadas simplemente palmas fueron en la antigüedad un símbolo de victoria. Pueden verse en grabados de medallas como indicación de la conquista de alguna ciudad. También era costumbre otorgar una palma a, las, a los atletas triunfadores. La palmera datilera es la especie que de palmera más abundante en España. Junto con Washingtonia robusta, forma parte del paisaje español, principalmente el litoral mediterráneo. Los primeros registros de esta planta en la península se remontan a la Edad de Bronce, siendo unas semillas de dátil fosilizadas datadas cerca de 2800 a.C. en la cueva de los Tiestos, Humilla, región de Murcia.